En esta ocasión vamos a explicar la manera de cómo un estudiante puede inscribirse en la plataforma virtual de Chamilo y posteriormente matricularse en un curso que desee. Para dicho efecto debemos de inicialmente ir a la dirección web donde está ubicada la plataforma, cual CMS en este caso www.grupoguines.org/chamilo. Ya estando en el sitio web del CMS de Chamilo, en la parte inferior derecha de nuestras pantallas podemos observar un enlace que se llama Registro. Vamos a proceder a matricularnos o a inscribirnos en la plataforma para posteriormente escoger el curso que deseemos. Entonces doy clic en Registro y empiezo el procedimiento de inscribirme. En la, en, el, en la plataforma o en el de Chamilo. Nombre, Pedro Pablo. Apellidos, Pérez Pedraza. Correo electrónico, ppp.com. Usuario, digámosle ppp. Contraseña. Digámosle P, P, P, P. Confirme la contraseña. P, P, P. El teléfono. Normalmente colocamos nuestro número de celular. Supóngase que sea el 321-456-789-12. 321, 321 456, 789, 12. Y el, el idioma que vamos a escoger es español. Le digo que vamos a registrarnos en este momento acabamos de ser registrados, la plataforma nos dice estimado Pedro Pablo Pérez Pedraza, sus datos han sido registrados recibirá un correo electrónico recordándole su nombre de usuario y su contraseña ahora puede ir a la lista de cursos y seleccionar los que desee Doy clic en siguiente y en este momento me aparecen dos categorías la categoría de ingenierías y la categoría de ciencias económicas supóngase que vamos a trabajar el, el curso que nos corresponde en este caso que es informática educativa curso que se encuentra en la categoría de ingenierías doy clic en ingeniería y aquí está la lista de cursos que en este momento eh, se dispone dispone la plataforma supóngase que en, como miembro del grupo 1 yo debo de registrarme o de matricularme en el grupo 1, como profesor, entonces en este caso, lo que hago es buscar informática 1, porque yo pertenezco al grupo 1, y me matriculo me matriculo en informática 1, listo, aquí estoy, lo estoy haciendo, acabo de dar clic, en, en el curso de, Informa, de, de informática educativa 1, observen aquí, ustedes que el icono se desactiva pero además de que me tengo que matricular en el curso de informática educativa 4 porque en el, en el curso de informática educativa 4 entro como un rol de estudiante y en el curso de informática 1 mi rol es como profesor entonces en este caso paso a matricularme en el curso de informática 4 ya lo, ya lo hice Observen ustedes que tanto la, la matrícula o la inscripción al curso de informática 1 como al curso de informática educativa 4 ya están desactivados. Eso me significa que en esos cursos estoy matriculado. Ahora posteriormente voy a mis cursos, a la pestaña de mis cursos para verificar si realmente me aparecen esos dos cursos matriculados. Doy clic ahí y efectivamente en estos dos cursos estoy matriculado. En cualquiera de los dos que entre a visionar, a visionar voy a encontrar un mensaje que me diga que, que los profesores de este curso son las personas que están aquí, las cuales se está señalando, y que los estudiantes que deben matricularse en este curso como estudiantes son estas personas. De esta manera, en el momento en que usted haga la inscripción en un curso como profesor y en otro curso, como estudiante, me puede enviar, un, puede enviar un correo al profesor Humberto Amaya, ¿sí? indicándome que acabo de inscribirse en la plataforma para cambiarle el rol con, de estudiante a profesor y que usted pueda diseñar, pueda organizar su curso como ustedes lo consideren pertinente. De esta manera es que se hace la inscripción a la plataforma virtual y posteriormente se hace la matrícula o la inscripción a un curso en particular. Espero que este video eh, permita aclarar todas las dudas de cómo se matricula en el CMS de Chamilo.